Profesores, la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de la Escuela y los estudiantes realizaron un piquete este martes en demanda de baños nuevos y otras reivindicaciones para el Centro Educativo de la Sesión Porquero en este municipio de San Francisco de Macorís. Bueno, la situación de nosotros es desesperante. Yo soy la maestra de, de Inicial, yo soy la que trabajo con los niños más pequeños y yo paso el día entero con un jugo, y una vacinilla, eso, eso es infrahumano, esta situación ya no la soportamos más, hemos hecho de todo y no se nos ha hecho caso, estamos desesperadas, estamos con temor de que los niños vayan al baño porque puede derrumbarse, entonces las autoridades están esperando que pase algo aquí, que ni Dios lo quiera algo lamentable, entonces eso es lo que queremos evitar, y quiero dejarle bien claro al ministro que él habla mucho de revolución educativa, pero entonces la escuela de porquero a estas alturas todavía con letrinas la situación que estamos viviendo aquí es una situación caótica por los baños. Como decían, hemos visitado o hemos ido a diferentes instituciones buscando eh, solución a la problemática que tenemos aquí en nuestro centro educativo y no hemos conseguido nada. Estamos en pie de lucha, vamos a seguir luchando. Eh, se, se nos ha dado plazo a nosotros, o sea, se, para, para venir. A, a lo que es la condición de, del baño ya que como te decía la maestra, eh, ella tiene que estar llevando a los niños o, o poniendo a los niños a hacer sus necesidades en pequeños recipientes para ella ir por la condición de que como está el baño tiene su noticiero regional Robinson Polanco.